A tener algo súper perla, quedo atenta mientras que le voy a agregar el chocolate que estoy derritiendo acá mis coquitos. Quedo atenta a lo que vas a hacer ahora. A lo que voy a hacer. Te traigo una, una voy sorpresa súper para, para que la arreglo. Ahí va, vamos sí, señores, la Boa, super de la ¿Qué? ¿Qué? <risa> Quiero que me ponchen para que vean lo despeinado que queda, please. El, ¿El flix <risa> Be Bebo, enfocame, te lo pego Mirá, este Ay, no, no, no, con saliva, no ¿Cómo está? ¿Dónde Tal ¿Qué? vez yo te voy a decir algo muy importante Esta sí, capa Sí, Buenos días primero, queridos compañeros. Buenos va? días, ¿sería? claro, primero que nada, ¿no? Y lo que pasa es que estaba ahí, mantecosido va, cocido bien, le digo, voy, no voy, qué frío, ¿qué hace? Y estaba tomando una decisión muy importante que lo voy a comentar acá al aire. Papá, trascendental. Sí. He decidido que la capa ya no va a ser más esta... Y me he conseguido una capa de tela polar Porque, bueno, no Me dificulta un poco el tema del vuelo Pero al menos es más abrigada ¿La capa de lana sí. puede ser también? De plus, sí, sí, una también. capa de plush Así que estoy abierta Y si hay algún canje de telería Que telería. me dé una... telería. ¿Y qué? ¿Cómo es? ¿Cómo es? es una casa, casa de, de tela Ah, bueno, eso Una casa de tela Una casa de tela Que frío Ya pasa más frío que yo Si tiene una casa de tela No, porque ah. también eh, plush polar y todo eso oh. Bueno, ahora sí ¿Están bien ustedes? No, pero estoy perfecto, ¿Usted ¿Están bien? ¿Quiero tomar agua? No, no, yo estoy ah, muy bien. No, okay, Lo que, bien. que pasa es que quiero decir bien? algo. Yo no, yo nunca estoy bien. Ah, yo siempre estoy increíblemente bien. Ah, Me claro. sucede que, bueno, nada, sí. sigo aquí esperando el amor. Pero mientras busco el amor, sí, también esperando. sigo esperando. Mm. No, Perla, arriba, arriba, dale. dale, dale. Okay, el amor Va a tocar tu puerta cuando menos lo esperes. Ay, ojalá. Sí, toquen la puerta porque no funciona el timbre, chicos. Bien. Eh, Bien. Escuchen. Bien, buen dato. Mientras yo estoy buscando el a... amor, hay gente que está buscando también a sus amores porque hoy vengo con dos noticias que necesito que del otro lado tengan los ojos súper, pero súper abiertos porque estamos buscando a dos animales, dos mascotas, dos animales de compañía que se han perdido por oh. diferentes zonas. Oh. Ay, encima mira me escribieron la semana pasada Y ayer les pregunté y tenía la esperanza de que hayan aparecido Y me dicen, ¿Y no? no, Perla, todavía no Por eso vamos a hacer difusión Dale. Abrís grande los ojos Porque tal vez vos lo viste cerca de tu casa uh -huh. Vamos con la primera imagen Él es Apolo Miren lo que es ese gatito Me mostraron un montón de, de videos Le encanta comer melón eh, Apolo está perdido Es un gato castrado de 5 años Y se perdió en la... Eh, Avenida España uh -huh. a la altura del 2245 okay. Y se perdió el lunes eh, 23 O sea, se lleva ahí un, un tiempo perdido Por favor sí. Celeste, que es su dueña, está desesperada ella, ella lo aclara, dice Por favor, necesito toda la difusión posible para encontrarlo Porque es mi mejor amigo mm. y, y está con el corazón partido Necesita sí. saber si está bien al menos eh, Algún dato que lo hayan visto Pueden contactarse ahí al Instagram Celeste bajo gordillo 267 o el uh -huh. de mi manager arroba magu.terranova <risa> eh, así que porfa muy atentos, Apolo es un gato de 5 años, tiene unos ojos verdes Bien. increíbles. Es muy lindo. Y vamos a menos de la sexta sección, por lo que decía es claro, España el 2000 sí, y pico. Por la sexta. La por favor, presten atención, ojitos verdes. Eh, Celeste de verdad está muy, muy triste, lo está buscando desesperadamente. Uh -huh. Así que bueno, por favor, ahí, ojos alerta. Atento por si encontramos a este gatito Atentos entonces vecinos de la ciudad de Mendoza Sí, se llama Apolo Así que a buscar a Apolo por favor Por ahí por la zona Y ahora les voy a mostrar a Capitán A Capitán también lo están buscando Desde hace varias semanas eh, Su dueña se ha contactado conmigo Reiteradas veces Ay, muy bello. Él se perdió en la zona eh, de Purísima y Roca Aproximadamente el 17 de mayo Y su dueña está desesperada eh, bueno, el nombre de él es Capitán, tiene ojos claros, es marrón, es un perro mediano es súper amoroso, así que tal vez eh, si lo has visto se ha acercado hacia vos, uh -huh. por favor también eh, el contacto magu.terranova, mi representante si se contacta con, con esta no se ría Me encanta, me encanta es la manager. Es mi manager sí. no, lo que sucede es que por ahí la, la dueña de Apolo no ve muy tan seguido sus redes entonces okay. me le escriben a mi manager que va a estar ahí más atenta Bien. Eh, ahí, eh, perdón, sí. la Purísima y Roca estaba buscando en la zona de Guaymallén, zona cercana, más o menos, del hospital de Santa Isabel de Hungría, okay, para que la gente bien. tenga en cuenta la zona por si no ubica las calles. Perfecto. Perfecto. Bien. ¿Cómo se nota que Lucas anda de patitas en la calle? Ah, la sí. ese es, sí. para es un, para el viernes, claro. es un claro. viviente, Lucas. <ríe> así que, bueno, atentos ahí así. Si ven a Capitán, uh -huh. lo abrazan fuerte. Y le dicen, Capitán, quédate conmigo hasta volver con tu familia. Eh, porque de verdad hay una sí, familia que está buscándolo desesperadamente. Ya ha pasado un buen tiempo que Capitán uh -huh. no ha vuelto a casa Así que espero que, que esta difusión ayude para que él pueda regresar con su familia que tanto lo ama y lo está esperando. A no perder las esperanzas, familia. Exacto. Nosotros vamos a seguir ayudándolos. Sí, y, ¿Y ahora? ¿Mm? ahora hay un perrito que está buscando una casa. Ah. Y él es muy precioso. Y yo pienso, digo, por el cumpleaños de Lucas, uh, ¿qué no mejor que regalarle amor? Sí. Bueno. Qué hermoso Necesita amor, Necesita ¿no? ¿Ah, amor no, ah, no pregunto No pregunto, lo pongo como en calidad de interrogante ah, A ver, Mauri, ¿le grabo? No, no, no le le grado Necesita ¿Qué? amor Necesitas sí, amor? ¿Sí, no? Amor? No, amor No, me sentí muy querido por ah, todos ah, ustedes, los amigos Sí, pero yo hablo familia. de otro tipo de amor <muchas> uh -huh. Bueno, siempre es bienvenido No Bueno, está bien A veces me da intriga Hablamos mucho de nuestra vida privada Hablamos clarita Hablamos de nuestra vida privada en tu auto, cuando volvemos No, Ni contemos lo que hablamos, Lucas, porque No te conviene No, no nos conviene Porque <risa> yo puedo ir a dar una vuelta con ustedes en el auto Sí, sí un día te puedes sumar sí, sí. O te podemos enseñar a manejar cuando quieras Porque viste que estuvimos sí. hablando de eso eh, Yo no sí. sé manejar Y a mí me encantaría manejar porque, bueno, solo tengo carne profesional de capa sí. Pero <risa> me falta de auto Yo porque... te enseño Yo me considero toreto. ¿En serio? ¿Quieres sí, ser mi... la ¿Me enseñas a manejar? Sí ¿Compromiso? Quieres decir mi Paul walker Oh, Uy, pobre, ¿cómo es no, Pero No, porque va a venir que me ha dado, Clarita ¡Qué patético destino! Eh, bueno, no, por ahí puede ser otro de los personajes de Rápido y bueno, no, no, me acuerdo, pero Pero sí, Clarita, vos me vas a enseñar a manejar, yo voy a estar ahí contigo Y ahora vamos a ver a este perrito más precioso que está en adopción ¡Mirá lo que es! Lucas, se Mirá llama Benicio él está buscando un hogar, es de color chocolate De tamaño va a ser mediano Ajá. Busca una casita ¿Qué necesitas para poder tener este Benicio precioso en tu casa? Necesitas por supuesto poder mantenerlo, llevarlo al veterinario Tener un patio cerrado para que no se vaya a escapar Y él está en la zona de ciudad Sería buenísimo si alguien lo puede ir a buscar Pero ¿qué te ofrezco uh -huh. yo? Vos te has enamorado aquí de Benicio Y decís, no tengo cómo ir a buscarlo yo te lo llevo hasta tu casa. Volando. Ah. Volando, no, bueno. Le pones una mini capa a Benicio. Claro, claro, claro. Te Igual yo quiero decir, Benicio no tendrá capa, pero miren la facha de la campera. Campera no. Animal Premium. No, no, no. Es una cosa de locos ese Benicio. Y les Qué voy a merido. contar que Benicio apareció junto con su hermano, uh -huh. eh, que se llamaba se llama Balto. Sí. Y aparecieron los dos en una cajita, tenían muchísimo frío. Mm. Y por suerte estuvieron ahí al rescate. El grupo de perritos de los caniles Mendoza Que le dieron un hogar Y ahora, bueno, estamos buscando una adopción responsable para Benicio Acuérdate, si te gustó Benicio querés que forme parte de tu familia Podés contactarte por Instagram A perritos de los caniles Mendoza O también me escribís Chicos, yo quiero que sepan algo Estoy aburrida, no me escribe nadie Así que escríbanme por Instagram ¿Por los perritos por otro motivo? O por lo que quieran, mándenme ah, pa, mensajes mira. Ah, Por favor, si a mí por ahí me café. ponen No charla, que es ¿Quieren está que volvamos viendo? al tema del amor? Yo, no, no. no ¿Para que la apunta? No, acá no, reclamó. Porque te veo amado bien. con, lo con de salir a tomar mira, un café. Y lo que quieras. A <risa> ah, vos también te puedo... A ver, a ¿Eh? mí me ha pasado algo muy gracioso que el otro día eh, me escribieron desde Malargue y me pusieron ¡Ay, Perla, qué graciosa sos! Te vemos siempre. No, no queda muy lejos. Yo, la casa de ese, ahora como no, 5 sí, grados bajo cero en No, pero si no era con un interés. Era ah. alguien buena onda. Entonces yo le puse... Ay, qué lindo, muchas gracias Y me contestó, ay Perla, no me imaginé que me ibas a contestar ¿Qué? Y es que son muy conocidos. Pero chicos, si no hablo con nadie, mándenme mensaje, estoy toda la tarde sola esperando que sea mejor de mañana al otro día. Por favor, escriban, cuando escriban. Cuando quieran, yo puedo hacer como de doctor amor. A ver. Y planteamos un consultorio acá. Un living eh, no, no te digo terapia de pareja porque ustedes no lo son, pero terapia de amigos, terapia grupal claro. referida a temas del corazón. Me ah, parece bien. quieran, ¿eh? Claro, obvio, sí, sí, sí cuando yo quieran. yo hago no. de intermediaria, ¿por qué? Sí, yo Pueden, quiero. Bueno, pero hablar. podemos ir triangulando. ¿Qué pasa? No, no hace no, falta. No se falta. ¿Qué no. pasa? Allá? Cuando, porque a mí, mi gente que me sí. conoce dice que yo soy muy gente. intensa. Ah, es verdad. Esa no es se la equivocan. palabra que No se equivocan tus amigos. Es Saben, como que, que dicen: Yo conozco a alguien y le digo, hola, ¿quieres ir a tomar algo? Y me dice, bueno, cuando Cuando quieras. ¿Y, y Ahora, pero cuándo yo, podés? ¿Ahora o no? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Crees que vamos a tomar algo? ¿Crees si que vos vamos lo Así ah, sí, sí. porque no, es si sí, yo tengo que ¿Te esperar que, que alguien me encare en mi vida, no voy ni a la esquina. No, Igual bueno. me gustan las mujeres que van de frente a sí. ¿Sí? se animan claro, a guitarra, ¿eh? Pero bueno, el problema es que no, después no me responden más. O sea, bueno, ¿qué no sé es que diciendo, si perro? Eh, pero bueno. Mañana te vamos a buscar algún candidato. Bueno, mañana vamos a buscar algún candidato. <ríe> mañana a la, fiesta la fiesta Puede aparecer el amor Ay, chicos, dejen de prometer <ríe> cosas que no me pueden dar. están como locos prometiendo. Vamos a buscar. Ahí está ahora.